entrada y salida básico simple y súper rápido entonces miren aquí yo tengo una tabla de producto una tabla de entrada y una tabla de salida a propósito yo dejé el artículo lapicero cero entrada cero salida y cero saldo el saldo significa lo que queda en almacén la entrada es lo que ha llegado a la empresa y la salida es lo que se ha vendido entonces simplemente yo voy a me voy a ir a entrada y con el código de lapicero que es el número 2 mírenlo ahí el número 2, yo voy a poner 2 y le voy a dar a Enter. Lapicero y yo voy a decir que me llegaron 20 lapiceros. ¿okay? Y voy a decir que me llegaron en la fecha. Entonces el código de lapicero es el 2. Enter quiere decir que se han vendido, llegaron 20 y se vendieron 8 lapiceros. Vamos a decir que se vendieron el mismo día. Si ustedes se fijan, aquí me dice lapicero, llegaron 20. Salieron 8 y quedan todavía de saldo 12. Entonces, si una persona llega, si llega, eh, si llega producto a la empresa cuando lleguen para entrarlo en el sistema, se utiliza esta tabla. Cuando se venden, entonces se utiliza esa tabla. Ok, lo primero que vamos a hacer es que vamos a escribir la palabra código, luego descripción. Luego vamos a, escri a escribir la palabra entrada. Salida y saldo, saldo es lo mismo que lo que queda en almacén, entonces sombreamos y le vamos a dar a insertar tabla, le doy aquí insertar y luego a tabla y en tabla voy a decir la tabla tiene encabezados, si sí, la tabla tiene encabezados, entonces aquí la voy a sombrear y voy a seleccionar un estilo, voy a coger esa que está ahí, no vamos a coger la negra ok entonces ahora yo voy a dar a insertar y voy a buscar una de las formas voy a buscar el rectángulo con borde redondeado y le voy a dar de extremo a extremo y ahí entonces voy a copiar la palabra productos entonces eh, de forma céntrica y en negrita y de color negro ok Entonces vamos a copiar otra tabla, control C y control V y en esta vamos a eliminar la última columna, sombreo la última columna, clic derecho, eliminar columna y entonces le voy a poner donde dice entrada, cantidad y fecha. Hago lo mismo, ahora voy a copiar esta Control C, control V. Y entonces la vamos a cambiar ahora el diseño. Vamos a cambiar el color a esta. Diseño. A seleccionar ese rojo. Y aquí le cambiamos a esta. Y la vamos a poner ese azul. Ok, aquí yo voy a poner esto un poquito más hacia acá. La separación entre las tablas la vamos a poner un poquito para que todo quede en la misma parte. Entonces le voy a dar aquí. Control-C, Control-V y voy a cambiar el nombre aquí y le voy a poner entradas. Y voy a seleccionar un color que se parezca a ese rojo. Está bien ahí. Vamos, Control-C, Control-V. Y voy a seleccionar, vamos a que diga salidas y vamos a poner un color parecido. Está bien ahí. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner saldo un poquito más pequeño aquí. Fecha un poco más pequeño. Fecha un poco más pequeño. Descripción un poquito más grande. Ok, entonces yo voy a nombrar esta tabla. ¿Cómo se nombran las tablas? Si yo le doy un clic a cualquier parte de esta tabla y le doy a diseño, el nombre de esa tabla por default es tabla 1, pero yo quiero que esa tabla se llame productos. Ok, ok. Entonces, le voy a dar un clic a esta y le voy a poner entrada. Y le doy un clic a esta y le voy a poner salida. Esos son los nombres de la tabla. Entonces, yo me voy a inventar varios códigos eh, básicos. 1 2 3 y 4 El primer artículo se va a llamar borra. El segundo lo vamos a llamar lapicero. Regla y sacapuntas. Ahora bien, cada artículo de eso tiene un código: el código de borre 1, el de lapicero 2, de el de regla 3 de y el de sacapuntas 4. Ahora, yo quiero que cuando yo escriba la palabra, el, el nombre del código aquí, automáticamente yo le di a enter, se escriba la descripción en esta parte. Entonces, ¿qué yo voy, debo hacer? Yo voy a utilizar la función buscar o la función consulta. V, buscar V o consulta V. Entonces, en mi caso, mi computadora es consulta V, pero puede ser que de ustedes sea buscar V. Entonces, le voy a dar doble clic ahí donde dice consulta y voy a seleccionar, me dice valor buscado. ¿Qué valor buscado debe ser? El valor que yo introduzca en esa celda, el que me va a buscar. Entonces, doy un clic en la celda y ahora le doy a la coma. En el caso de ustedes, puede ser que le den al punto y coma lo que le diga aquí. Mire, fíjense que están separados todos por coma. Si están separados por punto y coma, ustedes le ponen punto y coma. Entonces ahora ustedes van a hacer lo siguiente. Ustedes van a decir en qué matriz van a buscar, van a sombrear aquí entonces la matriz, ¿verdad? Entonces le coma. ¿Qué columna me dice indicador de columna? Bueno, está en la segunda columna. Entonces número 2. Me da una opción que tú quieres, coincidencia aproximado, coincidencia exacta. El falso me va a dar una coincidencia exacta. Eso quiere decir que si yo pongo 1.0 o 1.1, me va a dar un error. O Entonces sea, yo tengo que poner exactamente uno para que me traiga borra. Cuando lo doy a Enter, no funciona porque no he puesto código. En el momento que yo pongo el código de la borra, que es 1, y le doy a Enter, me trae el código. Si por ejemplo lo hago de nuevo, me trae borra. Si pongo el código de la regla, 3. Me trae la regla. Si pongo el código del sacapunta, me trae el sacapunta. Entonces, lo mismo vamos a hacer aquí. Entonces, yo voy a poner el signo de igual y voy a dar a consulta. Consulta V, mirenla aquí, le doy doble clic. Entonces, buscar en donde, aquí el valor que yo busque ahí, le doy a la coma. Eh, ¿En qué matriz? En la primera matriz. Sombreamos. Le doy coma. ¿En qué columna? La número 2 y coincidencia vamos a poner falso para que me dé una coincidencia exacta le doy a cerrar paréntesis le doy a enter entonces hago lo mismo le pongo los códigos si pongo el código 2 si pongo el código 3 si pongo el código 1 si pongo el código 1 bien entonces ahora yo necesito que si yo me dan si a la empresa llegó una entrada eh, al almacén de 10 borras verdad y luego llegó otra entrada de 5 borras. yo necesito que me sumen la cantidad de borra y que me la ponga aquí como entrada entonces 10 más 5 son 15 ¿Cómo yo hago eso simplemente aquí yo voy a poner voy a utilizar la función sumar si sí. entonces yo escribo sumar y busco sumar si sí. le doy doble clic y en sumar si sí me dice qué rango tú quieres bueno yo quiero ese Rango y le voy a quitar la arroba para que no sea solamente la, la, el, el, el único rango. Entonces, cuando yo hago eso, me va a buscar todo esos códigos que están ahí y me lo va a sumar todos los códigos 1. Entonces le doy coma. Ahora yo, por ejemplo, tengo que me dice criterio. ¿Qué criterio? Aquí. Entonces ahí sí le voy a dejar el arroba. Fíjense, porque el arroba aquí me está diciendo solamente lo que tenga código 1, tú lo vas a ingresar. Entonces coma, luego me dice rango de suma, la cantidad que sería esta. Entonces simplemente ahí le voy a quitar el arroba para que me incluya todo lo que esté en esa columna que incluye el mismo código. Entonces simplemente el arroba, ustedes lo van a dejar, miren, el único que se va a quedar con arroba es el del medio. ¿Ven? Ok. Entonces si yo por ejemplo vuelvo e introduzco el código 1, vamos a decir que llegaron 3 borras un ejemplo. Le doy a Enter. Miren cómo ahí se sumó automático 3. Vamos a llenar la casilla. Vamos a decir que tenemos 5 reglas, 4 sacapuntas. Y miren cómo se llenó. ¿Cuál me faltaría? Me está faltando lapicero. Vamos a decir que el código lapicero es el 2. Vamos a decir que llegaron 7 lapiceros. Ok, Lo mismo yo tengo que hacer aquí en salida. Quiere decir que si, por ejemplo... Salieron cuatro lapiceros, salió dos borras, salieron tres borras. Vamos a poner aquí un 5. Si ustedes se fijan en esta tabla, el total de borras que ha salido de la empresa es un total de cinco borras. Ok, entonces quiere decir que aquí debe mostrar una salida de 5 Entonces le doy doble clic. Escribo la función sumar si, sí. Doble clic. Arranco le doy aquí mismo le quito la arroba, luego pongo coma, entonces le doy aquí, no le quito la arroba, le doy coma, entonces le doy a cantidad y sí le quito la arroba, ¿ok? Porque la arroba significa ese único valor. Entonces, paréntesis, enter. Miren ahí, un total de, aquí dice que un total de 5, Salieron, mírenlo ahí donde me dice un total de 5 acaban de salir. Entonces simplemente el saldo va a ser lo que queda. Si entraron 18 y se vendieron 5, entonces 18 menos 5 tiene que dar 13. Simplemente vamos a poner que eso va a ser la entrada menos la salida. Y le damos a enter, mírenlo ahí. Entonces fíjense qué simple y qué sencillo es la tabla. Bueno señora hasta aquí este video, espero que les haya gustado mucho, no olviden suscribirse, darle me gusta y nos vemos la próxima.